Comienza uno a sumar una por una con respecto a lo que pasa en Venezuela a los presos tanto políticos como militares como civiles. Donde se les hace un encaje de bueno se tiene esto se tiene lo otro supuestamente pruebas pero nunca salen a la luz pública. Entonces aquí la única conclusión que sacamos es que definitivamente ir en contra del régimen es armarse uno un expediente propio. Si vemos a los políticos que han cogido, los cogen y después de que simultáneamente los están cogiendo en, la, en el apartamento les están metiendo un poco de bombas y que armas y que dinero y para supuestamente que ellos son los que están financiando el terrorismo cuando sabemos que el terrorismo en Venezuela es patrocinado directamente por Nicolás Maduro o si no caso fehaciente lo que está pasando en la frontera y ahora no solamente en la frontera en muchas partes de Venezuela donde opera la guerrilla y manda la guerrilla no olvidemos que en noticias pasadas hablamos que en el arco del Orinoco donde están la minería tanto ilegal como legal despejaron un poco de zona pero hay un pedazo que no despejaron porque eso le pertenece al ELN entonces saca uno pues esas preguntas ¿por qué? o sea ¿qué toca esperar? ¿cómo se va a manejar? ¿qué solución se le va a dar a esto? aquí de pronto somos hartos en el tema pero esto tiene que dar relevancia en la Corte Penal Internacional Porque vuelvo y digo Arman los expedientes, arman los casos Como dijo el fiscal Nunca Tarek William Saab Es el fiscal arrodillado de Maduro Dijo la Corte Penal puede averiguar Que dentro, dentro de la administración mía Refiriéndose a él Se han ejecutado más casos Y se han metido más presos Que en otras ocasiones O sea que la justicia sí está actuando pero la pregunta es, ¿está actuando a favor del régimen, a favor del pueblo? Porque pues meter presos es muy fácil, es encochinar a otro y vámonos, se fue para adentro. Pero, porque aquí vemos muchos presos que llevan meses, incluso años, donde no se les ha iniciado ni siquiera un proceso, donde ni siquiera saben por qué motivos están ahí. Y uno de los casos que ha hecho mella en los últimos meses, es el caso de Javier Tarazona, este activista que habló y destapó la olla podrida que había o que hay en la frontera, en el estado de Apure, donde la guerrilla vive ahí. Y esto lo viene denunciando hace muchos años, Nos recordemos que es desde la ONU, por allá por la, el gobierno de Uribe, que estamos hablando más o menos de unos... 18, 20 años, se hablaba de que la guerrilla vivía en Venezuela, auspiciada por Maduro. Él saca la cuenta y dice: No, no, no, pues sí, fue un grupito ahí que se cogió y chá, pero ya es un grupito así. Después, cuando se dio cuenta de que se destaparon tantas ollas y que sí realmente la guerrilla vivía en Venezuela, entonces le pareció fácil la solución: cambiarle el nombre de guerrillas del LN, de Disidencias de la FARC o de la nueva marca Italia. Cambiarlas por los Tancol Terroristas, armados, narcotraficantes, colombianos Entonces es muy fácil La, la gente le pregunta ¿a quién es la Tancol? No, nadie lo sabía Fue el nombre que le puso Maduro No para sacarlos Sino para cambiarle la razón social Entonces aquí vuelvo y digo Si a Tarazona se le acusó De que él está instigando al odio Y que realmente está diciendo mentiras ¿Dónde está...? el juicio, dónde están las pruebas, dónde, dónde está el motivo por el cual lo tienen. No olvidemos que Javier Tarazona fue a pedir que lo dejaran de, de, de molestar y de perseguir y lo que hicieron fue echarle mano y de eso pasaron mucho tiempo, pasó primero el año y ahorita así como vamos, vamos para los dos años y esto sigue. Preguntas sin respuestas, siguen pasando los días y las pruebas que dicen tener no las muestran porque sencillamente no las tienen. Y esa es la simple verdad. ONGs venezolanas exigieron la liberación de Javier Tarazona luego de que pasaran, oígase bien, los primeros 500 días sin ni siquiera iniciar un juicio. Dicha detención se produjo el 2 de julio del 2021 tras ser acusado por el régimen chavista de terrorismo, incitación al odio y traición a la patria. El descontento de la población venezolana junto con varias ONG exigió... La liberación de Javier Tarazona de la organización Pro Derechos Humanos Fundarredes al pasar más de 500 días de su detención que se produjo el 2 de julio del 2021 tras ser acusado de terrorismo, incitación al odio y traición a la patria, que es la figura que se inventó en la Constituyente el señor Diosdado Cabello para sencillamente contraatacar a todos aquellos que no piensen igual a él. Hoy la coordinadora de documentación de Fundarredes, Clara Ramírez, en rueda de prensa junto a otras organizaciones de la sociedad civil y junto a los docentes universitarios dijo elevamos nuevamente la voz para exigir que liberen a Javier Tarazona esto tiene que hacerse a veces de pronto se vuelve aburrida la noticia de repetir lo mismo pero nosotros hacemos la función primero de comunicar de transmitir a ustedes lo que los demás colegas no pueden hacer y segundo que De una u otra forma esto tiene que comenzar a hacer eco Lo estamos sintiendo como cuando una Hay una roca grande, una piedra grande Y comienza a caer una gota Una gota No dice que puede hacer una gota Es tanto lo que hace una gota Que con el tiempo, con el tiempo de tanto caer esa gota Rompe la roca o la piedra Y así estamos tratando de hacer nosotros De pronto sonamos repetitivos Pero es la única forma de que se escuche lo que está pasando no solamente Con Javier Tarazona sino con casi 250 personas más que están Atenidas la gran mayoría Si no es más del 60% Inocentes solamente porque Están pensando o están Hablando diferente a la Dictadura de Nicolás Maduro Esto toca meternos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 también diversos organismos, aparte de Fundarredes, con la señora Clara Ramírez, eh, organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH y la Misión, y la misión de Determinación de los de Hechos de la ONU se han pronunciado en contra de la detención del activista. Provea Marino Alvarado, coordinador de investigación de la ONG, señaló que en los procesos judiciales que se desarrollan en el país contra líderes sociales, activistas, políticos o de derechos humanos, es común el retardo procesal y las violaciones reiteradas al debido proceso. ¿Por qué se inventan eso? Es muy fácil de deducir, porque psicológicamente los van agotando, los van deteriorando. Miremos, pasaron los primeros 500 días de la detención de, de Javier Tarazona Y hasta el momento no se le ha iniciado un juicio Son 500 días, estamos hablando de año y medio Y entonces, ¿qué toca esperar más? Entonces ellos lo que hacen es reducirlo en su forma de pensar Reducirlo en, en esa fuerza que tenía para atacar las cosas malas que está haciendo el régimen Porque no hay un proceso no hay unas pruebas, dicen tener las pruebas y sabe por qué no las muestran, porque no las tienen, y eso se lo recalco a Jorge Rodríguez, el presidente de la ilegal Asamblea Nacional que él es el que está reiterando de que tiene las pruebas, el sistema de justicia penal en Venezuela tiene un problema de estructura que está afectando a todos los procesos políticos y a los otros presos, agregó no solamente se están viendo los activistas, sino también los militares los políticos y la sociedad civil Que están arbitrariamente detenidos El CIDH Corte Interamericana de los Derechos Humanos El pasado 10 de noviembre Manifestó su disposición de realizar una visita al centro de detención del helicoide en Caracas para coadyuvar con el cumplimiento de las medidas cautelares otorgadas al director de Fundarredes. Recordemos que Javier Tarazona fue detenido el 12 de julio del 2021 cuando acudió a la sede de la Fiscalía en Coro, capital del estado Falcón Noroeste, a denunciar que estaba siendo víctima de acoso y persecución por funcionarios de la policía de esa región agentes del SEBIN y sujetos sin identificar según denunció entonces Fundarredes también Redes dijo que el pasado 19 de octubre que el juicio al que se enfrenta Tarazona debería comenzar de cero luego de dos meses de audiencias pues el proceso se vio interrumpido por una baja médica del juez de la causa o sea se demora más de un año ...para comenzar un proceso, comienzan a buscar eh, pruebas donde no las hay... ...y cuando ya llega un juez, el día que toca determinar el juicio contra Tarazona... ...ese día el juez se enfermó, qué casualidad, ¿no? La pregunta es, ¿qué van a hacer? Y esto que retumbe ante los derechos humanos, ante las ONGs... ...y sobre todo ante la Corte Penal Internacional... ...para que de una vez por todas se haga justicia, no solamente con Javier Tarazona... ...sino con los más de las 200 personas que están detenidas injustamente. Ahí les dejo esa perlita. Hasta una próxima oportunidad.